Y bueno, ya ha llegado la hora de sacar esta espada en este evento de cuchillazos masivos, aunque claro, no nos olvidemos de la baguette jamás. Pero bueno, que empiecen los cuchillazos. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. <risa> Que se armen los pinches ¡Hola, qué tal, chicos! Hola, qué tal, compis. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y pues bueno, ya estamos acá con la review de esta arma de la espada de entrenamiento. Que la verdad a mí me sorprendió que dieran esta arma. Saben, podían dar la baguette o otro tipo de arma. Pero bueno, igual les sirve a todos los que están iniciando para completar este evento. Y eso está muy bien. Y pues bueno, en este video vamos a. Comparar esta arma con la baguette, la mejor arma del mundo, y con la maquajitol. Así que quédense para ver qué es lo que pasa. Y bueno, empecemos hablando de cómo ganamos esta arma. Esta arma la estamos ganando actualmente. La primera vez que estamos ganando esta arma es en el evento de Arcos de este 2020, ¿no? Y la ganamos corriendo 500 metros. Una misión bastante fácil, la verdad, que cualquiera puede hacer porque es para que los novatitos, los que hasta ahora estén iniciando puedan jugar este evento también, claro que sí, y pues bueno pasemos a las estadísticas, las estadísticas que tiene esta arma es un daño de 2, una agilidad de 2 y una defensa de 2, además de una durabilidad de 2, creo que son las peores estadísticas que he visto en mi vida, ¿confirman?, no sé, denme ahí en los comentarios si han visto peores estadísticas en este juego, y bueno, qué decir de esta arma, la verdad es que su daño no es bueno, la agilidad, la defensa, la durabilidad, nada de esto es bueno. La verdad algunas estadísticas ni siquiera sé qué significan, pero bueno, sus estadísticas no son muy buenas. No son de un arma que yo usaría en multijugador para una batalla, por decirlo así, para eh, pasar un evento donde tenga que matar gente o algo así, la verdad es que no. La verdad es que no sería una arma de las que yo utilizaría. Y bueno ya hablando de la habilidad de esta arma que como ustedes ya saben todas las armas de tipo espada del juego tienen la habilidad de teletransportarse. Y si no lo sabían pues se los he dicho ya aquí allá arriba en la parte de arriba en el botón de recargar. Si ustedes le dan al botón de recargar con una de estas armas de tipo espada pues te vas a teletransportar. Y en cuanto a esta habilidad de teletransportarse pues esta arma la espada de entrenamiento la verdad es que pierde pero por mucho de verdad por mucho pierde porque prácticamente es la peor para teletransportarse solo tiene dos oportunidades de teletransportarse que en comparación con otras armas como la baguette y como la macuahitul solo sería la mitad. Además de esto, el daño no convence muchísimo y es un daño bastante malo, bastante mediocre, pero bueno, puede servir para los eventos. Esta en sí es la peor arma de, de cuerpo a cuerpo que hay en el juego actualmente, pero vaya que para los eventos como estos, en los que solo tenemos que golpear unos barriles, pues la verdad es que está bastante bien esta arma. Está bastante bien para los novatos. Pero no la usaría en otro evento. Diferente a este. La verdad es que no, no funciona de mucho. La verdad es que nadie usaría esta arma. A no ser que sea su única arma buena. Y pues ya eso sería prácticamente todo. Eh, déjenme en los comentarios como siempre. Lo que opinan de esta arma. qué, qué piensan de esta arma. Y bueno. En conclusión. Primero estaría Macuahuitl, la arma mexicana de cuerpo a cuerpo. En segundo estaría la baguette, la mejor arma del mundo. Y en tercero estaría la espada de entrenamiento que estábamos consiguiendo ahora mismo. Así que pues ya saben, díganme ustedes qué opinan de esto. Esto ha sido todo por hoy en este video. Espero que les haya gustado Que les haya sido de utilidad Y bueno ya eso sería todo por hoy Un saludo a todos Un saludo a los viejos Si quieren se pueden suscribir Y todo eso no hace falta ni que se los diga Ya son unos cracks Así que nada compis Adiós Hasta la próxima Nos vemos en un próximo video Espero que tengan una buena tarde O mañana lo que sea Y pues bueno Saludos a todos, un saludo a los viejos y nos vemos hasta la próxima.